Bueno, yo soy artista visual que sería DJ. Son videos, o sea, son loops cortitos, son que yo los creo y se voy haciendo capas y ahí se arma como un solo video. Es un show en vivo, digamos, de visuales. Y eso lo hago en, generalmente en, en eventos de, de electrónica, de música de ese tipo. Y esta es la primera vez que estoy haciendo de anime. Tuve dos días creándolo así a full y, y nada, espero que salga lindo. Bueno, el cosplay es de Juno Gasai, Mirai Niki y nada, básicamente es una, una asesina, por eso la, las armas. Sí, eso, esta básicamente es cuando está modo asesina mal. Eh, empecé como un hobby, estuve de hecho en, en eventos internacionales, en Asunción, Ciudad del Este, eh, con DJs de Islandia, de Francia y esta es la primera vez que lo estoy haciendo anime. Y de ahí nació como un hobby y bueno, después lo tomé como un trabajo. De hecho tomé clases con el primer DJ de la Argentina que es Alejandro Delgado con él empecé y de ahí fui yo solita recorriendo. Empecé a los 17, tengo 20. Y bueno, para esta edición de la Expo Anime edición Nitro 2021, tenemos muchas, muchas, muchos regalos, muchos sorteos. Tenemos también concursos y torneos de videojuegos, concurso de cosplay, concurso de dibujo, lo que es la sección dancer exclusiva para todos los bailarines y bailarinas de K-pop. Y tenemos para la zona gamer una pantalla gigante para que puedan disputar todos sus torneos de videojuegos. Y también tenemos el escenario mayor donde se va a realizar la presentación en exclusiva y por primera vez en Formosa de el youtuber Paz Thor. Directamente desde Córdoba lo trajimos Anime Formosa Cultura Nueva, lo trajo al señor Pastor acá, a Formosa a Los Iglu, para el escenario mayor, para que esté con vos, con el público, en una nueva Expo Anime Formosa Edición Nitro.